una vez más a Mujer Cronopio. Hoy traigo lo nuevo de Trello. ¿Por qué? Porque Trello decidió cambiar su perfil de precio. Sí, ¿será que nos escucharon? ¿Será que Atlassian la pegó del techo con este nuevo cambio o nos va a decepcionar una vez más? Quédate en este video y te voy a contar sobre los nuevos modelos de precio de Trello y parece que Atlassian nos escuchó pues agregó a este nuevo esquema de precio cosas que estábamos pidiendo desde hace bastante tiempo una de esas cosas es que tenemos un estándar ahora que va a sustituir de alguna manera lo que era Trello Gold y ya les voy a decir qué pasa con todo eso y tiene entre lo que era Trello Gold pero tiene algunas características del business class como son los checklists avanzados que van a ser de esta opción la mejor para empresas pequeñas o solopreneurs como yo o como tú que me estás viendo allí si eres solopreneur. Ahora, también todos, desde las cuentas gratis hasta las cuentas pagas, vamos a tener power-ups ilimitados. Y sí, ya lo comprobé, son los power-ups de verdad, no esa cosa fake que nos habían dado antes de los power-ups ilimitados, que era un rango específico de herramientas. Luego vamos a tener, al fin, limited automation. Eso quiere decir que vamos a poder correr todos los comandos de Bloodler que nos dé la gana. Tuve clientes con esto y fue una pesadilla, porque incluso si tenías la versión business, no la enterprise, que es la última para las organizaciones, sino la business, no podías tener comandos de Butler infinitos y la cuota era 250, o sea, no alcanzaba para nada. Y Trello Gold va a ser descontinuada Después te voy a dar un poquito más de detalles de todo esto. Entonces vamos a recorrer un poquito cómo funciona Trello en cuanto a precios. Tenemos la versión free que se los digo de verdad es suficiente para usarlo de forma personal para manejar tu proyecto o tu lista de tareas que sea el compendio como proyecto. Aquí vas a tener este, miembros ilimitados por el espacio de trabajo, puedes tener 10 tableros por espacio de trabajo, vas a poder subir archivos de 10 megas como máximo. Esto sí es interesante porque ellos extendieron esta funcionalidad de Miro Cards para todo el mundo, lo cual se agradece. Vas a tener power-ups ilimitados para todo el mundo. Si sí, nos queda esa cuota de Trello bien bien bajita de la automatización con Butler y puedes tener Custom Backgrounds y Stickers que eso antes lo tenía solo con Gold. Ahora tienes esta versión que es la Standard y esa Standard va a tener todo lo anterior solo que vas a tener eh, tableros ilimitados, vas a poder subir archivos más grandes, vas a poder tener las listas avanzadas que creo que este es el quid del asunto y por lo que te digo, gracias, gracias a Clashon y vas a tener más chance de hacer automatizaciones con Butler. Y con esta versión vas a tener que son 5 dólares mensuales si lo pagas anual y 6 dólares mensual si lo pagas mensual. Luego vamos a tener que la Business Class se convierte en el Premium. Y ahí lo que más voy a añorar de todo son estas vistas de Dashboard, Timeline, Workspace, Calendar y Map View. Eh, vamos a tener automatizaciones ilimitadas, gracias, señor, gracias. Y también vas a tener templates a nivel de Workspace, que es una novedad. Por supuesto, estas funciones que son para empresas mayores de 100 personas, por lo general, traen también eh, eh, funcionalidades de administración y manejo de permisología, un poco más granular. Y ahí es donde pasamos a la Enterprise, que es un, es, es para empresas muy, muy grandes y de de hecho te va a costar menos si tienes más usuarios. A ver, tienes mayor soporte, obviamente tienes una mejor seguridad, tienes membresías, tienes este, controles para la organización, etcétera, etcétera. Es decir, esta versión va orientada a proteger tu seguridad. ¿Y qué pasó con Trello Gold? Pues si nos vamos a la ayuda de Trello, nos dice que desde ayer, 24 de agosto del 2021, Trello Gold ha muerto. Así que, rip, rest in peace. ¿Y qué va a pasar con los miembros de Trello Gold? Pues Trello está dispuesto a extender esa membresía hasta que se venza como está es decir que si tu membresía como dicen aquí expira en julio del 2022 pues vas a poder usar Trello Gold hasta el 2022 pero nunca se va a renovar más automáticamente si quieres más información y los detalles sobre Trello Gold te voy a dejar este mismo link en la descripción de este video gracias por llegar al final de este video de video. Si sigues la lista de reproducción vas a encontrar todos los videos que necesitas para aprender a utilizar esta herramienta y otras herramientas para que seas felizmente productivo. Te recuerdo que mi nombre es Olga Semora, también me puedes conocer como Mujer Cronopio y suscríbete si quieres más información sobre técnicas, herramientas y métodos de productividad.